El decreto 385-2017 declaró la transhumancia como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial y entre otros detalles destaca la actividad ganadera transhumante ha aunado históricamente el aprovechamiento de los recursos naturales y el ganado mediante la denominada cultura pastoril transhumante, produciendo interrelaciones familiares, sociales, económicas, patrimoniales y biológicas y modelando y contribuyendo a la cohesión y vertebración del paisaje peninsular. Durante más de ocho siglos, la trashumancia supuso un sector estratégico para la corona de Castilla... ...y por ello los monarcas aseguraron de su hegemonía, protegiéndola y regulándola... ...mediante los privilegios concedidos al honrado Concejo de la Mesta. A principios del siglo XVI, el negocio relacionado con las merinas trashumantes ...era de tal dimensión que mientras la recaudación total de impuestos en 1504 de la reina Isabel... ...fue de 315 millones de maravedís, unos pocos mercaderes de lana ganaron... ...486 millones de maravedís ese año. Sin embargo los rebaños de las merinas... ...que bajaban por las grandes cañadas reales... ...desde la cornisa cantábrica y montes de León... ...buscando la invernada en las dehesas extremeñas y andaluzas... ...han dejado de trasumar. La desaparición de esta trasumancia norte-sur... ...no ha acabado con la actividad... ...y perdura cierta actividad trasumante en nuestro país... ...manteniendo vivo este legado cultural sin precedentes en el mundo... ...y enriquecido con aportaciones culturales desde la más remota antigüedad. Uno de estos núcleos transhumantes de los Montes Universales o la Serranía de Cuenca... ...realiza una transhumancia de hasta 500 kilómetros... ...y los pocos ganaderos que la realizan a pie... ...se desplazan por las cañadas entre 25 y 30 días... ...hasta las dehesas andaluzas... El otro núcleo de transhumantes, que mantiene viva esta actividad desde tiempo inmemorial, se desplaza mayoritariamente a pie por vías pecuarias ancestrales, llevando a cabo una transhumancia desde Sierra del Segura a Sierra Morena y constituye el objeto de este documental. Investigadores de la Universidad de Murcia y la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia tratan de unir esfuerzos a la hora de proteger esta forma ancestral y única de ganadería. Para ello han implicado a sus alumnos de veterinaria mediante trabajos de fin de carrera o promoviendo que los alumnos acompañen a los rebaños durante la vereda mediante prácticas extracurriculares. Estos alumnos recogen todo tipo de información y vivencias, tratando a posteriori de detectar problemas susceptibles de ser solucionados. Este documental supone un trabajo conjunto entre alumnos universitarios de veterinaria y audiovisuales que tiene por objetivo dar a conocer a la sociedad los valores de la transhumanización. Además, aunque de manera cada vez más anecdótica, existen ganaderos de ganado caprino que llevan a cabo esta transhumancia de este a oeste. Una de las principales conclusiones obtenidas en los trabajos que hemos realizado con la ayuda de nuestros alumnos es que no hay relevo generacional. Los datos más alarmantes se han obtenido tras encuestar a rebaños caprinos. Si no se hace nada, la transhumancia caprina en la Sierra del Segura y la Sierra Morena podría extinguirse en menos de dos décadas. Nos encontramos ahora mismo en los campos de Hernán Perea, en Santiago de la Espada, Jaén. Estos son los pastizales que utilizan diversos rebaños de ovino segureño para alimentar a sus animales desde el mes de fin mayo, finales de mayo, hasta la época en la que nos encontramos ahora, que es finales de noviembre. Actualmente, los rebaños de ovino segureño tan sumantes van a comenzar la vereda, intentando eh, ...huir del invierno que, que ya se acerca... Y, ...y emprender el viaje, la gran ruta hasta Sierra Morena. Alumnos de veterinaria han podido comprobar... ...la dureza y la belleza de la vereda... ...así como la importancia de la transhumancia... ...entre la Sierra del Segura y Sierra Morena... ...para el mantenimiento del patrimonio cultural y social. Las principales razas caprinas que continúan con esta actividad... ...son la blanca celtibérica y la negra serrana... ...típicas de la Sierra del Segura... ...estas razas se caracterizan por una gran rusticidad... ...y adaptación al pastoreo... ...lo que las hace idóneas para este aprovechamiento natural... ...de los recursos en estas sierras... ...ambas se encuentran en peligro de extinción. Bien, pues aquí como podéis ver... ...hay ovejas que son de la raza específica montesina. Esta raza es fruto de la selección que se ha llevado durante siglos a cabo por los pastores, que lo que han hecho es ir seleccionándolas en virtud de la capacidad que tenían para desenvolverse en la sierra. Actualmente, en el censo, hay más o menos 10.000 cabezas de estos ejemplares censados. Bueno, las razas autóctonas son una joya en nuestro patrimonio genético y especialmente las que se encuentran en peligro de extinción, como es el caso de, de la oveja montesina. La rusticidad de estos animales eh, hace que sean mucho más resistentes a las enfermedades, contienen genes de, que las defienden contra las enfermedades frente a las que se han adaptado a convivir y eso puede ser muy importante, especialmente en, en la época que entramos, que cada vez hay mayor limitación del uso de antibióticos, por lo tanto, pueden suponer una estrategia de, de prevención muy interesante en el futuro. ...por eso tenemos esta unidad de, de ovejas montesina ...en la granja de la, de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Murcia... ...no en vano en Murcia tenemos el 43% del censo... ...de esta oveja que está en peligro de extinción. Esta transhumancia se desarrolla por parte de ganaderos de ovino segureño... ...esta es una raza eh, rústica, autóctona de nuestro país... ...y muy adaptada a la estacionalidad de la Sierra del Segura... ...donde eh, aprovechan los ricos recursos pastables ...durante todo el verano, lo que se conoce como agostadero... ...y cuando el frío y las fuertes condiciones... ...del eh, bien avanzado el otoño... ...los eh, impiden el aprovechamiento de estos recursos... ...inicia eh, la vereda, eh, que es como se conoce ese caminar a pie... ...con rebaños y, y pastores... ...hacia las dehesas de Sierra Morena... ...donde en esos momentos ya está reverdeciendo... ...por el otoño que en aquellas condiciones climáticas... ...pues eh, sí que va a permitir el aprovechamiento... Eh, ...la invernada de, de los rebaños... ...hasta que al final de la primavera... ...vuelvan otra vez a la Sierra del Segura. Esta trashumancia, este hacer la vereda por eh, caminos ancestrales... ...que coinciden con, con, con nuestro propio patrimonio histórico... ...de hecho pasan por parte de la vía Augusta... Eh, ...supone un patrimonio cultural sin precedentes... ...que además ha sido considerado manifestación representativa... del patrimonio inmaterial... ...y además contribuyen a la defensa de las vías pecuarias... ...que es otro patrimonio... Eh, ...muy importante en nuestro país... ...y que gracias al deambular de pastores y rebaños... ...se mantienen abiertas y se mantienen protegidas". Tanto la importancia del censo vino trashumante en esta zona, unas 25.000 cabezas, como el hecho de desplazarse mayoritariamente a pie por vías pecuarias durante una media de 200 kilómetros y 10 días de vereda, convierten a este núcleo de trashumantes en uno de los más interesantes que perduran en nuestro país. Tomás, ¿eh, ¿qué es lo más duro para ti de la vereda? La vereda, la, el tiempo, la climatología, todo esto lo que vivir. Y luego también por pues, muchos días son duros, hasta cansa, ¿eh? llega no tiene dormir. Problema, que viene andar cansado, es pues. malo. Esto está, el futuro está negro. negro no por nada, porque lo primero los hijos hay muchos que no siguen. Y luego mucha gente que no tiene tampoco de tendencia, gente depende de que está soltera, gente mayor. Y no, esto se pierde. Aquí se pierde. Ya al cabo de 15 o 20 años, menos. Yo soy de los más jóvenes y tengo ya 50 y de por debajo de mí ahora 3 o 4, cuando pasen otros 15 años con mucho, es por aquí. Y luego también tiene otras cosas que nos está escuchando, que para gente joven son muchos problemas. Que para ayuda si no tiene derecho de atrás, y hay muchos problemas. Para esto hay muchos problemas. La vereda permite el mantenimiento de infraestructuras como los abrevaderos que, desde tiempos ancestrales, han usado los ganaderos durante la transhumancia. Y ríos, y caminando con los of dentro Bueno, en 2017 la Transhumancia se ha considerado manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. No solamente por los valores de la ganadería, sino también lógicamente por lo que supone de patrimonio cultural. Y aquí tenéis un, uno de los ejemplos. Esto que estamos viendo es el Puente Mocho, que es un puente que se hizo entre los siglos I y II d.C. Bueno, es una calzada romana que ha sido recientemente restaurada. Y por aquí pasaban, no solamente los transhumantes, de forma inmemorial, para ir desde la Sierra Segura a Sierra Morena, sino pasaba un, una vía romana que con, conectaba con la vía Augusto. Era la conexión entre Cádiz y, eh, y Cartagena, a través de Sevilla y Córdoba, y luego conectaba a través de Roma con la vía Augusto. ¿vale? Era, un, era un ramal de la vía Augusto. Entonces, bueno, por pues todo ese tipo de cuestiones que también gracias a, a la transhumancia se han mantenido abiertos esos caminos... Eh, ...inmemoriales pues se representan en este, en este sitio tan privilegiado que, que tenemos ahora. ¿no? La desaparición de la transhumancia en algunas zonas... ...como estas de la Ruta de la lana, ...han derivado en el abandono de abrevaderos, viejos corrales y aljibes... ...lo que supone una pérdida patrimonial... ...que a su vez repercute en la pérdida de biodiversidad. Lo más duro es que hay que dormir en el campo... ...y si acaso está lloviendo o cae lleno y eso... Pues... Ahora pues si llevas el saco de dormir y si no, pues hay que meterse al coche o al remoto donde no pueda. Y tampoco es rentable porque valen los cabritos y los corderos lo que hace 30 años, que es un problema que, que si no tienes para vivir, el que tiene una familia pues tiene que tomar otro, otra vida, si no le dan otras ayudas para poder vivir. Tiene que gustarte mucho y haberte criado en este ambiente, que si no, no lo aguantas. Pues hombre, el río Par pertenece a la Sierra del Segura, entonces los pastos aquí son pastos de verano porque están muy altos, están entre 1.600 y 1.800 metros y entonces por el invierno nieva. Entonces de toda la vida, incluso las especies salvajes cuando había osos, incluso los osos trasumaban en el de aquí en el sur, pues toda la vida todas las especies han ido aprovechando los recursos que se van encontrando a lo largo del camino. Entonces, desde el tiempo inmemorial pues, eh, pues se baja en invierno a la zona de Sierra Morena más cálida y más baja, y en verano se viene aquí. La única particularidad de la transhumancia de Río Párez es que no es norte-sur, es, es una transhumancia este-oeste. Las cabras nuestras, eso es una cabra que prácticamente estaba desaparecida hace 10 años, lo que pasa es que nos empeñamos en recuperarla. Es la cabra negra serrana, o cabra vasta, o cabra cacita, tiene un montón de nombres, y era la cabra que había en esta sierra de toda la vida, porque aguanta muy bien la nieve, es una cabra exclusivamente de producción cárnica. Las zonas en las que la trashumancia o el ganado extensivo ha desaparecido, como por ejemplo ocurre con numerosas zonas de la Ruta de la Lana, son la viva imagen de las pérdidas patrimoniales o sociales que se desprenden de esta extinción. El hecho de que se abandonen los corrales perjudica a las aves rapaces, ya que eh, aves rapaces diurnas como el cernícalo vulgar o nocturnas como la lechuza mocholo suelen anidar en corrales y tener un lugar donde tener cobijo. En este corral antiguo, aún así podemos observar que hay mochuelos que han anidado, incluso se ven restos no digestibles de sus presas. El problema del abandono de los abrevaderos, como ya hemos comentado antes, es que se acumula el lodo de manera que no pueden recoger agua y por lo tanto no se pueden reproducir los anfibios. Esto ocurre en el caso en el que nos encontramos un antiguo abrevadero abandonado de la ruta de la lana. Aún estamos a tiempo de evitar la desaparición de una de nuestras últimas veredas entre el este y el oeste, un nexo ancestral de unión social y cultural viviente entre los parques naturales de la Sierra del Segura, Cazorla y Las Villas y Sierra Morena. junto a beber la niña, verá qué gozo niña, verás qué gozo sé que va de camino y el camino es largo sé que va de camino y el camino es largo siéntate conmigo niña y descansa un rato siéntate conmigo niña y descansa un rato si quieres agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Que vamos juntos a beber la niña. Ven a qué gozo, niña, ven a qué gozo. Sí. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! Sí. sí, señor. Qué bonito. ¿Lo has grabado?